El año 2016 y el 2017 en particular eh, viene eh, los años de las elecciones, entre comillas elecciones, porque se cumplió el primer mandato de la dupla Xi y Li ah, y postulan para re, reelección. Por eso va a ser un, un, un, un año difícil, eh, para a ser negocio porque están todo el mundo, sobre todo las empresas eh, públicas, son las más grandes, ah, están tratando de eh, alinearse con el gobierno. ...con quienes se... O sea, ...están tratando de... Um, ...seleccionar con quienes se, se, ...se alinean... ...por eso es difícil, porque no tiene... ...tiempo de hacer negocio pues. China ha tenido un... un eh, ...desarrollo tecnológico... Eh, ...muy grande... en eh, muy poco tiempo... ...ya... ...aprovechando de este mercado... Eh, ...enorme... ...sobre todo... ...a los eh, jóvenes... Ah, ...que son más... Eh, ...están más, más eh, familiarizados... ...con el comercio electrónico... ...yo creo que el desarrollo que va a tener... Ah, eh, ...va a ser tremendo... ...ya... Eh, ...por ejemplo lo que eh, Alibaba... ...ha eh, lanzado el PiPlus, Plus... Eh, ...que es combina de tecnología con el servicio... ...la tecnología de 3D con el servicio... ...ya... ...es eh, una nueva eh, modalidad de comprar en China... ¿no? ...entonces yo creo que va a tener un, un mercado bien grande. Un inversionista chileno yo creo que lo primero lo que tiene que hacer es... Eh, ...culturizar sobre China... ¿ya? Eh, ...saber cómo son los chinos... ...y después aprovechar, yo creo que tiene que formar equipos... Ah, ...propios en China, con los locales ah, eh, para trabajar. Y eh, el, dentro de la característica de que, que el, el equipo que debe formar, está la proactividad. Hay que incentivar eso dentro del equipo de trabajo de China, ah, que su equipo sea proactivo. ¿Mm? Eh, que sea fuera de lo común de, de, en China, pues. Eh, los vínculos, eh, hay, hay que, eh, a ver, eh, yo creo que Chile está yendo por un buen camino, ya, eh, por ejemplo, hemos tener buenas relaciones entre Chile y China, ¿sí? eh, hay que fijarse muy bien en eh, los temas políticos, por ejemplo, eh, el TPP. Ya, que molesten mucho a los chinos, porque básicamente fue un bloque que creó Estados Unidos con Japón y, y algunos otros países eh, para bloquear a China. Entonces, eh, a la hora de evaluar estos bloques, entrar o no entrar en esos bloques, es muy importante porque al final eh, daña la relación entre eh, eh, China y Chile. Yo creo que primero es eh, eh, estrechar los lazos con el congreso chino, obviamente yo creo que lo está haciendo muy bien, y segundo difundir más ah, de lo que eh, están haciendo en Chile, ah, eh, con parlamentarios eh, viajando a China, ah, cuáles son los eh, eh, resultados, cuáles son los rubros ah, que, que, que, que, que han logrado. A difundir más eh, para la eh, comunidad chilena. De esa manera yo creo que eh, eh, pueden saber los logros y resultados y de esa manera eh, estrechar aún más la, la, eh, los lazos. Yo creo que el, el conocimiento entre ambos eh, pueblos todavía les falta y, y, y es un buen lazo, un buen puente para conseguir eso. Falta de cultura todavía, ¿m? porque eh, hay muchos eh, empresarios eh, chilenos que ven China como un país místico todavía. ¿ah? Entonces eh, eh, se asustan ¿ah? eh, al tratar con, con, con China. Eh, yo creo que hay que aprender más de ese país, hay que ir allá, hay que eh, culturizarse eh, y no hay que asustarse. ¿ah? Sin embargo, hay que eh, respetar que eh, hay que respetar China, que es un gran mercado, que es diferente que en Chile. ¿no? O sea, eh, comparado con, con, con eh, China, Chile es un mercado muy pequeño. ¿no? Entonces, hay que saber dónde ubicar. Yo tuve la oportunidad de participar en un eh, evento en, en, en Beijing, eh, un evento organizado por la Embajada. Eh, ...chileno en Beijing, donde eh, hubo varios empresarios eh, del sector público... ...expresaron su molestia eh, por la intención de Chile entrar a TPP. Ah, eh, en China el ambiente es, eh, contra, eh, es un rechazo absoluto contra el TPP... ...porque lo ven como un eh, bloque de Estados Unidos y Japón... ...tratando de frenar la expansión internacional de China.